Hola, estamos en nuestro último día completo en Nanjing y decidimos visitar la tumba de los emperadores de la dinastía Ming. Como ven ahí, hay un, unos camellitos. Espérate, espérate. Sale, sale. Vamos a hacer una foto. Ah. ya. Hay unos camellos y este es el camino sagrado porque, como la Connie les va a explicar, Explica sí, Ya, pues tú lo expliqué mejor Explica Bueno, era el camino que seguía la comarca hasta llegar a la tumba Con el cuerpo del emperador Entonces, Por eso se llama el camino sagrado Porque lo caminas solo una vez para los funerales del emperador O sea hay Gente maja <risa> y de la dinastía <risa> sí. El pueblo llano entonces ahí, como vemos, aquí hay unos camellos, más ahí hay unos elefantes. hay un unicornio chino por ahí atrás. Por y... ejemplo, en la tumba de la dinastía Ming de Beijing, o aquí sea, los chiquillos no esperan y sí. <risa> eh, ellos tienen un portal antes de llegar a la tumba. Y entonces al pasar era como que el emperador pasaba de este mundo al otro. Simbólico. Entonces... Interesante. Así que esto es por ahora el camino sagrado. Ahí les contamos más.